La plena luz del sol fue captado por cámaras el momento en que personas aún no identificadas robaron un motor que estaba estacionado en la carretera Salida Tenares, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El propietario solicita colaboración para identificar a los ladrones y recuperar su motocicleta. No, yo llegué al asadero, doña María salida Tenares, lo paré afuera hasta que abrieran y vinieron unos ladrones y se lo llevaron esta mañana a las 11 a las 10 y media por ahí más el motor viene aquí mi rojo nueve, está nuevo todavía se ve la persona se andan dos en un motor Joanny cordero ntn su noticiero regional